En Puebla, la franja recibía a Santos Laguna y verán la cantidad de sorpresas que tenía reservado este partido, especialmente en la segunda mitad. Esta es una primera tajada de Acevedo y luego los dos rechaces defensivos al límite, Chelis. Y un fútbol, quizá podrían decir que rudimentario o silvestre, el que juega, el que por momentos juega el Puebla, pero consigue resultados porque Aristigueta va a todas, porque la segunda jugada también vale... Y de esta manera consiguen dos goles, en dos centros al área, esperando la segunda jugada. Es muy válida. Después, luego después lo que sucede con el atracción en sus 5-10 ¿no? sí, sí, sí, sí, Agarran. Reyes y Barragán ponían el dos goles a cero, pero vean nada más la facilidad con la que bueno, Santos en ¿no? pareja Creo que sale bien. Al, al momento del toque Ay. de Leo Suárez, el mudo Aguirre está muy en focito, posición correcta eh. y define con gran sangre fría. Y dos minutos después el 2-2. a dos. Pero el dos, este es increíble. ¿eh? Mira, saque de banda. Saque de banda que es... Que ahora sí lo pone literalmente como con la mano, ¿eh? Con la mano lo pone. Pero no lo mano? pone a la mitad del área chica. No, pero remata un jugador de unos, se, unos 68. No, no, no, no, no, no espérame. Y si da un bebé también no lo remata. área chica, o sea. Sí, no, no, no. El que, el que hubiera estado ahí lo... El, es un error el, el gravísimo. Cómo, el cómo la llega ahí es lo que me, me sorprendió. Lo metió al área chica. Y al final casi le sacan el resultado al pueblo. Sí, sí, sí. sí. Casi ahora, le ganan. Eso ya, ya venía yo en escalera Ya no te puedo platicar. <risa> <risa> ya no te puedo platicar. No, no bueno, ahí estaba la jugada, ¿no? pero pero pero vuelve a ser ese Puebla bipolar. No es la primera vez que lo vemos así en la temporada. No, no, ¿eh? no, no, no, no. no le pongas adjetivos que no viene al caso. Bueno, el pueblo ha ganado, perdido el y empatado de la misma manera. Ajá. Y si hoy pierden esa última jugada de la escalera, de la misma es manera. El Puebla, el de la misma manera. Es el pueblo. O sea, no le, no le, ha, no le ha buscado a las culebras. De la mismita manera. Como que me dices el San Luis de ayer al San Luis que le gana la semana pasada. No, bueno, está bien, digo, pero, pero digo, caramba, man. Te, te, te, ¿qué te dice este, este resultado? O sea, vas ganando 2 a 0 y te sí. sacan el partido. No tanto el resultado, sí, sino tiempo. los goles. Yo te diría los goles que reciben los dos equipos. La naturaleza de los goles. Eh, en los dos goles los que dos recibe Santos, eh, Acevedo queda exhibido. ¿eh? Sí, los dos. Es que en el segundo, casi, hacían? Ah, ¿Acevedo? ¿Qué hacen en el segundo? No. No. ¿Se queda parado? No, no, no. ¿En la raya? Tienes que ganar, vas con las manos, no, con un, con hermano, un delantero que no, llegaba, que no mide, perdón, no llega al 1,75. no daba tiempo. No, pero ¿cómo? ¿Chelices en la área chica? Ya no le daba, sí, no, daba. No, no, no, no. Yo creo que para hacer no, un... A ver, hablan de qué es va a ser el en su arquero titular de México en el 2026. Ah, bueno, ya aprenderá no. de aquí allá. Ah, bueno, Igual pues, de, crece, así, de aquí al 2026 le crece así. el pelo también. Sí, sí, eh, sí, yo, creo que, yo creo que eso lo tienes que saber ya sí, sí, a esta sí, edad. Sí, capitán bueno, de Santos, bueno, bueno, ah, bueno, bueno. ya lo tienes que saber. Y en el caso de Puebla, los goles que recibe... El saque de banda, ¿no? Me decía Chelis, oye, ¿tú sabías que le iba a poner ahí? No, no lo sabía, honestamente. Pero aún así, remata entre cuatro defensores. Para mí sí es error en defensa. El primer gol salen cuando la pelota la tiene controlada el, el rival y estuvieron a punto en el contragolpe de hacer el tercero. Ya parte del juego. Eh, yo creo que Puebla, a ver, eh, así. Y juega. Puebla es un equipo que te ataca muy bien no defiende tan bien como para pelear por el título. Si pensamos en el pueblo para pelear por el título, claro. tiene que defender mucho mejor. Eso en una liguilla te cuesta la liguilla. Claro, no, claro, claro. Claro, supuesto, claro. No, claro, claro. claro, Ese claro. es el tema, Ciro. Claro, claro. Ese ese el tema. Y, y de ese gol que nace del saque de banda, pon tú, okay, pero no te pueden agarrar no. sorprendido. Tienes tiempo no. para acomodarte, claro. para checar tu marca. Claro. No te pueden tomar sorprendido. O sea, es muy buen saque de banda. No, lo, lo claro. Eres lo de hecho. Peinen o no peinen la pelota, es tenía que llevar una marca. Claro, claro. La pone el corazón del área. Extraordinario. Pero tiene que estar marcado el jugador que remata. Sí, claro. claro ¿no? sí. ¿Con qué te quedas sector Yo yo creo que hay dos cosas. El buen trabajo de Fentanes, por ejemplo, uh -huh. que tiene de los últimos 15 puntos ha ganado 10. Uh -huh. Con Caixinha no ganaba ni en una kermes ¿verdad? entonces no Yo ríe. creo que el, el hecho de que, de que haya conseguido convencer a los jugadores de que se puede jugar bien, se puede ganar puntos, se puede ir a pelear a otras, otras plazas. no Solo perdió con Chivas 1-0. Y un llamado de atención a Carlos Acevedo, me parece. Es, es, es bonito ser es espectacular y es bonito volar y todo eso. Es bonito. Pero ya cuando ves la tabla de goleo de goles en contra y eres el portero más goleado de la liga, uh -huh. hay que preocuparse. Sí, claro. Lleva 19 goles en contra wow. en 11 partidos. De, es el más goleado de todo el fútbol mexicano. Debe de preocuparse. Sí, sí, hay cosas por corregir. Okay. Está muy bien lo de los penales, que es otra de sus Está, grandes sí, virtudes. Sí, sí, sí. Tiene grandes Tiene virtudes? facultades, facultades. Pero, por supuesto, hay cosas Pero que corregir. Pero ojo que a lo mejor se desconcentra y... Y él cree que ya es y todavía no es. Entonces, tiene que aprender todavía cosas, ¿eh? me parece. Claro. Pero sí es, tiene facultades. Adolescente pues, al fin. Sí. Cheliz, adolescente, adolescente de 25 años, ¿eh, Chelis? O sea, no es tan joven. Estuviste tal, en la transmisión cabidos? y sí. conoces muy bien a Fentanes. Sí. Se ve su mano, ¿en qué ves la mano de Fentanes en este equipo? En su inteligencia. Se agarra totalmente del trabajo de Almada, de este tra gran trabajo de Almada, él lo recupera. Y lo pone en la cancha uh -huh. de nuevo, uh -huh. con sus formas, con sus voz con su manera de vestir, con sus, con sus ademanes, con sus todo, pero ese trabajo de, alm de almada lo pone en la cancha, un güey inteligente. Y le puede alcanzar oh, el tiempo. Hombre, pero por supuesto que le décimo lugar por Santos puede, Laguna. Ya está metido en zona de calificación, sí. ¿Alumno, no. ¿Alumno del señor? No, hombre, alumno yo de él. Ojalá algún día me no, no, ojalá no, algún no, día no, me firme. No, no, no, no, no. no, No, ¿Qué? ¿Qué? no yo le chupé. Cheliz? No, yo le chupé a él. <risa> no, bueno, <risa> bueno yo, le, yo le aprendí a él. <risa> ¿Por eso? ¿Qué que ya le... No, bueno. No <risa> <¿Tú> me viste <risa> su no la pre... pues. Yo le aprendí a él. Puesto <risa> auxiliar? Bueno, porque ese es el puesto vacante. Pero yo le aprendí a él. Solo uno. Es el auténtico... Qué pena, ajena. No, no, bueno. Anda corte, cabrón. A, ver, ¿A quién se lo dijiste? ¿Al productor? No, bien, bien. ¿Ya por escuchaste productor? No, bien, Vámonos. Ah, bueno, que tenemos cosas, una entrevista todavía con Miguel Herrera. Sí,